Ok, era otra pregunta, que si han tenido sustos de embarazo Claro, sí, claro sí. Yo claro. creo que es muy normal Yo Sí, pero que... luego me dijeron que los hombres no se embarazan y ya no me pasa <risa>